Hola, hola, soy Lila Tochi, el día de hoy no va a haber video, así que voy a hacerme mensa grabando este video. Voy a hacer un boceto del próximo conejín que voy a hacer para Gario. Yo sé que a nadie le interesa, ni me sigue nadie, pero no importa. Voy a hacer un boceto, estaba pensando que podía ser un conejín molesto, no, un conejín cool... A lo mejor. Y puedo ponerle. Y se enfoca esto. A ver. Enfócate. Muy bien. Hago esto. Más o menos así es. Conejín. Cara cuadradita. Red, medio redondita. Y no sé. Quizás le puedo poner. Unos lenticos. Uh -huh. es difícil grabar y dibujar a la vez uh -huh. así unos lenticos como como esa cancioncita naricita es así su boquita de tachita así era ay no me acuerdo no importa pero así como sonriendo malote. Sí. Así. Con cejas. Puede ser así. ¡Pup! también te había pensado que podía ser conejín troll conejín troll con cara de troll cómo son los troll vamos a poner ya ven que hay un skin que es como el diablito el que tiene cara así como de pues de troll pero es un diablito rojo poner los ojitos como son no sé pero son grandes son así y luego tiene unos así <risas> Bueno, lo hice más malote. Ay, no sé. Ya tengo 66 de ADN, así que ya casi, ya casi llego. Creo que llevaba unas de estas. Conejín. Puede ser así, puede ser así, quizás con un brillito. <risa> un conejín malote o un conejín chacalón, ¿qué puede ser bueno? Hmm. Es que el tierno me lo ataca mucho, así que no sé. Quizás un conejín loco A ver. o asustado, así. <risa> quizás podría ser uno que no sea un conejín pero pero conejín es cool según yo conejín es cool ok, es cool y ya tendría sus brillitos y su sombra según yo un así con ojeras <ríe> y con venas aquí así todo loco conejín para gario conejín cuál estaría bueno <ríe> Bueno, me despido. Esto fue todo. Ya sé, es una basura de video. Pero, ¿y qué? ¿Es esto o nada? ¡Sí! Conejines. Adiós. Nos vemos. No olviden suscribirse. Denle like. Yo soy Lila Tochi. Ya me voy. Estrellitas. A ver, voy a poner una estrellita. Estrellita. Una así. No lo olviden, no lo olviden. Yo soy Nina Tochi, esta soy yo, según yo, toda cachetes, y mi pelo es así, todo te bato. Ay, los ojos chuecos, sí. y así toda gorda, como yo solamente sé serlo, y mi estrellita, sí, así. Perfecto. Adiós. Bye Estrita.